En este vídeo vamos a estudiar Facebook. Esta es una plataforma de redes sociales que permite conectar a cualquier persona a través de su perfil de usuario en forma de amistad. La manera de interactuar será a través de publicaciones basadas en texto, además de vídeos o imágenes. A nivel profesional, Facebook es un espacio perfecto en el que crear una red de contactos con los que compartir información, interactuar y aprender a través de las publicaciones. Desde nuestro perfil, tendremos acceso a todas las actualizaciones de nuestros contactos, páginas y grupos a los que pertenezcamos, sirviéndonos de fuente de información. Podremos ser generadores de información, curadores compartiendo información de otros en la red o ambas opciones. Podremos interactuar en las páginas dejando nuestra huella digital y que sea vista por los seguidores de dichas páginas. Es una forma de darnos visibilidad. Es importante recordar que las páginas, en el caso de permitir publicaciones externas, éstas quedarán relegadas a un segundo plano y no se verán en la zona principal de actualizaciones. Solo las publicaciones de la página aparecerán en el muro de la, de la propia página. Si queremos que se lean nuestras aportaciones, podremos hacerlo en forma de comentario, teniendo más visibilidad. Una buena respuesta a una publicación puede darnos mucha visibilidad e incluso puede ser interesante compartir siempre y cuando esté justificado, pues alguna publicación de nuestro blog, un artículo o nuestro propio contacto, pero cuidado con caer en el spam o que parezca que estamos haciendo una publicidad muy directa. Os muestro un ejemplo en el que la universidad comparte uno de sus MOOC sobre dolor lumbar. Si yo hubiera realizado un estudio sobre el tema, podría aprovechar y compartirlo en este sitio, pues seguramente puede interesar a los que lean dicha publicación. Otra herramienta muy interesante de Facebook son los grupos. En concreto, en la comunidad que utilizamos en este MOOC es un grupo de Facebook. Los grupos suelen girar en torno a una temática. Eso supone una ventaja para nosotros, pues publicar sobre los temas del grupo nos asegurará una audiencia con cierta predisposición hacia lo que publiquemos. Conseguir ya enganchar y que lo lean, ya eso dependerá de nosotros. Interactuar en los grupos es importante, pero no a cualquier precio, es recomendable analizar cómo se trabajan estos y seguir sus pautas pues de tiempos, es decir, ver cada cuánto se publica, el lenguaje, si es más o menos formal o el nivel que tienen las publicaciones que lanzamos. Los grupos tienen la opción de ser públicos o privados, a diferencia de las páginas que siempre serán públicas. Una opción tanto para grupos como para páginas es crear nuestros propios espacios, es decir, ser los administradores, de esta manera tendremos más visibilidad y control. Aunque el inconveniente es que empezaremos de cero y no siempre es fácil. Cada vez existen más comunidades virtuales lógicamente de este tipo, con lo cual tendremos que conseguir seguidores y es decir un público. El uso del vídeo como forma de comunicación está tomando un gran protagonismo y es una de las formas de consumo de información más demandadas. Facebook nos permite grabar vídeo y asociarlo a nuestras publicaciones, además de realizar retransmisiones en directo a través de lo que se conoce como Facebook Live. Podemos publicar directos desde nuestro perfil o desde una página que gestionemos en su nombre. Los directos nos permiten interactuar en tiempo real con cualquier usuario de tal manera que puedan ver el vídeo y escribirnos o indicar por ejemplo que les gusta. Además, una vez finalizada la retransmisión esta se podrá almacenar como un contenido más. Este tipo de soluciones ayudarán bastante a darnos visibilidad dentro de, de esta red. A lo largo de este vídeo hemos trabajado con Facebook, a continuación seguiremos con otras redes sociales digitales.